Bienvenidos, revisemos el tema etapa de la vejez y sus problemas psicosociales. Eh, en esta etapa empieza ya lo que es el envejecimiento, que es un conjunto de modificaciones inevitables producidas por un organismo en, con el paso del tiempo y que finalmente conducen a la muerte. Estas modificaciones varían considerablemente según las distintas especies de un organismo a otro. Es decir, el, pro, el proceso de envejecimiento va a tardar o va a acelerarse dependiendo del organismo de las personas. En el, en el momento actual existen numerosas teorías que pretenden explicar el porqué este proceso de envejecimiento todas ellas tienen una cierta justificación pero ninguna es lo suficientemente unitaria para proporcionar por sí mismo una explicación eh, suficiente y satisfactoria sin, sin embargo vamos a revisar alguna de estas teorías del envejecimiento así como la teoría de, psicológica del desarrollo las teorías psicosociales de desvinculación en donde el envejecimiento normal se acompaña por un distanciamiento recíproco en, entre las personas que envejecen y los miembros del sistema social al cual pertenece. Las teorías psicológicas dentro de lo que es la, las teorías de la actividad, en donde empieza ya un envejecimiento más saludable, cuanto más activa se mantenga la gente anciana podrá envejecer de manera más satisfactoria, es por ello que es importante en los ancianos, en los ancianos trabajar eh, lo que es el deporte en ellos, en, lo, en las teorías psicosociales, la subcultura en donde las personas viejas sustentan ya rasgos característicos de un grupo aislado, en donde ya empiezan a perder todo lo que son sus relaciones sociales en, en la teoría de la continuidad a pesar de los cambios que se experimentan las personas mayores muestran una consistencia a través del tiempo en el perfil de sus actividades, es decir pueden seguir realizando las mismas actividades aunque no con la misma eficiencia de, de antes en las teorías psicosociales la modernización destaca la situación actual de una persona vieja o de una persona mayor caracterizado o relegado socialmente de manera considerable por todas la, las la tecnología por todo el uso y abuso de la tecnología que actualmente existe en cuanto a las teorías psicológicas de la continuidad bueno es el deseo de, de continuar el impulso a la preparación a cambiar al deseo a esa continuidad como meta para la adaptación en donde tengan que enfrentar el cambio con la preservación de sus vidas es decir llevar un envejecimiento una vida saludable para que su envejecimiento sea más satisfactorio y eh, bueno en lo que respecta a la modernización todo el proceso de en el campo de la prevención y de salud que aumenta la esperanza de vida de la población lo que repercute en el mayor incremento de los adultos mayores y por consecuencia de sus necesidades sociales y de salud la personalidad, la cognición social y la espiritualidad que empieza a repercutir ya en esta etapa en donde se experimenta la lucha por la integridad frente a la desesperación de las personas en donde eh, se trata de entender su vida en función al futuro de la familia y la comunidad es decir, ellos comprenden que seguirán viviendo a través de sus hijos o a través de sus nietos en donde dejan un legado eh, de vida para, para cada uno, implica el amor al yo humano, la aceptación de la vida que se ha llevado un tema recurrente para los adultos mayores es el bienestar que este depende de múltiples factores una de ellas son las, eh, las enfermedades crónicas, el estado civil, el trabajo social y el estrés que son preocupaciones que que generalmente están en, en, en el desarrollo de, de los ancianos el bienestar subjetivo es una evaluación positiva de la evaluación relacionada con los sentimientos positivos de los ancianos uno de los aspectos que toma fuerza en esta etapa es la espiritualidad o la religiosidad de, de, de los ancianos en donde existe ya un mayor apego a Dios por, la, por el bienestar mismo de ellos por las enfermedades que pueden existir por el estilo de vida que deben llevar la preocupación de quién nos va a cuidar entonces estos adultos mayores buscan un apoyo espiritual en donde expresan toda su fe y donde se volca toda su fe hacia Dios la jubilación también es un aspecto eh, importante en este tema pues existen algunas fases de una adaptación eh, qué pasa a partir de la jubilación entre las personas muchas de las personas eh, sienten como un abandono de su casa por toda la, la vida que han llevado, por todo lo que han entregado a, a, a la sociedad, por todo lo que han entregado a las empresas, a sus nietos, a sus familias y en cuanto a bueno, la sociedad, es una, la jubilación es por decreto, es una actitud gerontofóbica y, eh, porque en muchas ocasiones se decide por los ancianos ¿Cuáles son las consecuencias, los sentimientos y las emociones después de la jubilación o durante el proceso de jubilación? Existe ya inseguridad, incertidumbre, miedo, angustia, existe una, falsa, una falta de energía, eh, un sentimiento de soledad, pero la jubilación también tiene consecuencias positivas. De entre ellas, bueno, hemos, he rescatado dos. Una de ellas, y considero que es importante disponer, de más tiempo libre para las actividades recreativas, culturales, lúdicas con los nietos, con los hijos, es decir, tienen mayor tiempo en el cual pueden disponer de ellos más relación con la pareja, con la familia y con otros eh, eh, componentes eh, anexos como los amigos en parte la buena vejez dependerá de la actitud ante estos acontecimientos y la percepción que tenga de los mismos, es decir, un anciano feliz que ha tenido una buena vejez, que ha tenido un muy buen estilo de vida, va a ser un anciano feliz. En cuanto a las relaciones sociales en la tercera edad, estas relaciones personales, especialmente con los miembros de la familia, continúan siendo importantes. Eh, eh, viene aquí también yo que ya lo que son las, las figuras de los hermanos, los lazos afectivos más largos que tienden a su vida. La familia es la fuente primaria de apoyo emocional en este momento y en esta etapa es por ello que se dice que los ancianos es una etapa en donde necesitan más de su familia, más del apoyo y del cuidado de ellos el divorcio no es un tema eh, común entre las personas de, de esta edad eh, los viudos ancianos tienen más posibilidades de casarse que las mujeres en esta misma condición y la amistad es un aspecto importante para los ancianos, pues, eh, existe un disfruto inmediato para la intimidad y para apoyar los propios problemas que conlleva esta edad. Agradezco su atención.